Bueno, cómo están el día de hoy? Vamos a hacer unos cuantos encargos. Ya hace mucho que no subía video, el video de ayer no cuenta. El video de ayer fue un poco raro, pero decidí subirlo porque quería y ya está. Así que hoy día vamos a hacer unos encargos. Ya tenemos mi cam, aunque aunque no tenemos mis lentes, así que no veo nada. <ríe> o sea, veo la cámara, pero no veo nada. Así que bueno, <ríe> vamos a ver qué tal las cosas el día de hoy. Vamos a estar vergeándonos a muchos de esos bichos y vamos a hacer a ah, pues ganar dinero por hacerlo y ya, facilito ¿Qué fue? A ver weón, llevas 3 semanas sin subir video y lo eh, primero que subes pero es esta cosa Un video que ni siquiera dura 40 segundos y ni siquiera está bien comentado Bueno estamos aquí pana y vamos a ver qué tal, esperando que todo salga bien Siempre se le queda bien a la gente. Y menos a uno humilde güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey, güey. Ya lo matamos. <ríe> Ay. Sí. Mira, como soy eh, una persona un poco sangrienta, yo eh, voy a. Y señores, hasta aquí quedaría el video de hoy. Sinceramente, si están viendo este video es porque mi micrófono no me quiso trolear. Un gusto haberlo saludado en un día hoy. Un día de hoy. Espero les haya gustado el video. Espero les haya gustado el video. Espero les haya gustado el video y todo eso. Denle like, suscribirse. La misma huevada que dicen todos al final del video. Yo solo les digo, que espero les haya gustado. Espero les haya gustado. Espero os hayan entretenido un ratito, un ratito. Este y... Uh, un saludo. Y yo me voy. Voy a presionar la...